En este vídeo tenemos de nuevo a Miguel Almodóvar, es experto en asesoramiento fiscal de criptomonedas y en este vídeo vamos a ver cómo utilizar el Coin Tracking desde cero. De hecho, vamos a hacer una serie de vídeos en los cuales vamos a ir resolviendo todas las dudas que nos vayáis preguntando y demás para poder ayudar a la comunidad a que pueda utilizar esta herramienta para hacer informes fiscales de la forma más eficiente posible. Muy buenos días Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, encantado de estar otra vez aquí. Y nada, la idea de hacer este vídeo es porque en la gran mayoría de reuniones que tenemos, la, una de las primeras dudas que tiene la gente es cómo usar el tracking. Entonces tenemos que usar una, una gran cantidad de tiempo en explicarles cómo empezar a usarlo desde un principio para que nos puedan mandar los datos en este caso. Entonces me parece una buena idea, primero para que la gente se ahorre tiempo a la hora de hacer una consulta y para que la gente aprenda a usarlo, empezar con una serie de vídeos como te has comentado. Perfecto, sí, creo que es bastante interesante ya que... En algunas ocasiones suele dar errores y demás si no introducimos bien los datos y es bastante importante hacer un informe fiscal que esté correctamente hecho. ¿no? Antes de nada, me gustaría recordar que abajo en la descripción del vídeo tendréis la web de Calpa Asesores con toda la información acerca de Miguel Almodóvar, con la oficina, con contacto, con los servicios, etc. Y también tendréis el link de registro para Cointracking con el cual tenéis un 10% de descuento por crear una versión Pro, ya que es bastante interesante para poder hacer estos informes fiscales. Vamos a empezar paso a paso. Lo primero será crear una cuenta en Coin Tracking Para ello, como hemos dicho, tenéis el link abajo en la descripción del vídeo. Si quieres, Miguel, compartir pantalla y vamos paso a paso explicando un poco... En este caso, yo voy a, ya tengo una cuenta creada de Coin Tracking pero bueno, voy a explicar cómo hacerlo, es bastante sencillo. Simplemente tendríamos que crear un, un usuario es poner el nombre y la contraseña con un correo electrónico vinculado, te mandará un correo, aceptas y ya tienes la cuenta creada. Vale, Entonces, sin K, y C, ni nada, ¿no? No nos pide datos, no, no ni nos pide... No, no necesitas absolutamente nada. Vale. Un segundo que tengo lo de, la, lo de la videollamada y lo veo. En este caso a mí me sale, esto sería la pantalla principal, uh -huh. a mí me sale en inglés porque lo tengo poco predefinido, pero bueno, sería ir a cambiar el idioma. Y tendríamos primero el panel, que es... Los datos iniciales que tenemos de criptomonedas en este momento está vacío porque no tenemos nada importado Esto es, y veríamos aquí lo que serían las opciones que tenemos en cuenta. La que más nos va a importar y la que haremos en otro vídeo y ya hablaremos sería lo que sería el informe fiscal. Tenemos todo a cero, es importar los datos de donde nosotros queramos podemos tener un, un exchange, podemos tener una, una cartera fría, podemos tener varias opciones. En el caso de que tenga, lo tengamos en un exchange, como puede ser Binance o Coinbase, por poner ejemplos, tenemos dos opciones para importarlos, que es mediante API o CSV. Uh -huh. Para importarlo desde API, que es la opción más, la que mejor funciona, la que menos errores les da, se necesita tener el PRO. En este caso, si en el caso de tenerlo, nos diríamos a API, a Binance, y aquí te explica exactamente cómo hacerlo. Esto ya lo haremos en otro vídeo y ya explicaremos cómo hacerlo paso a paso. Pero es bastante sencillo y bastante intuitivo. Nosotros lo vamos a hacer desde, desde CSV, que ahora pasaré a hacerlo, pero voy a explicar el resto. Es bastante interesante que puedes, desde tu propia wallet, puedes importarlo. O desde la misma cadena de blockchain, que también lo haremos en otro, otro vídeo, como puede ser, por ejemplo, la de Ethereum. Entraríamos uh -huh. y simplemente copiando nuestra propia cartera, podríamos importar todos los datos, aceptándolo. Esto para que la gente lo sepa. Esto vale. es muy importante. ¿vale? Sí, Porque realmente de... nos ofrece un montón de opciones no para poder importar sí. nuestras wallets, todas las transacciones sí. que hayamos hecho y demás. Es, esto ya en otro vídeo lo comentaremos, pero eh, CoinTracking para poder funcionar necesita todos los datos. Es decir, todos los datos es, todos los datos que tienes de este año fiscal más los anteriores. Ya claro. lo explicaremos por de errores, pero si no tiene... Por ejemplo, tú has vendido una moneda en el 2022 y no tiene la fecha de compra del 2020, por ejemplo, en ese momento, te va a dar un error porque no tiene el precio. Entonces, te va a dar ese beneficio completo que ya lo veremos en otro, en otro vídeo. Claro. Tienes que importarlo todo. Tienes que importar, en este caso, y si solamente hasta en Binance, Binance de todos los años si, o, en este, o tu cartera de Ethereum, tu cartera de, de cualquiera de las redes. En este caso, voy a hacer el ejemplo de cómo hacer una importación básica. Le voy a hacerlo por CSV de Binance. Entonces lo vale. aquí. Aquí te explica cómo extraerlo de Binance, que eso ya haremos un vídeo explicando de cómo extraerlo de cada una de, la, de las plataformas, pero bastante sencillo. Es Se entra en, en Binance, que te da, incluso si te estás lobeado, aquí te da la, la dirección para entrar automáticamente. Entra exactamente donde te ha dicho y te genera un CSV en un Google Drive o un muy Zip que tú mismo tienes que descomprimir. Una vez lo tengamos, simplemente hay que ir al archivo. Yo lo tengo aquí descargado, pero lo tengo descomprimido en una carpeta en el escritorio tengo aquí Se carga automáticamente, uh -huh. que es bastante rápido además, y se le simplemente se continúa con la importación. El mismo detecta todos los movimientos, en este caso son todos estos. Puedes omitir, pero este ya es más avanzado, que no es recomendable. Empiezas con la importación y ya está importado, ya tendríamos todos los datos. En este momento, si nos fuéramos al panel que antes estaba vacío, veríamos cómo tenemos ha cambiado todo. Vale. Es pues así de sencillo. Es decir, son simplemente cuatro pasos y con cuatro pasos ya tienes importados tus datos. Ahora, es importante, como he dicho, ver qué datos hay que importar. Como he dicho, tienes que importarlos todos. Todos son desde el, primo, el primer momento que has, que has empezado. Si tú has tenido una has tenido una cuenta en Binance, de Binance la has mandado Coinbase, de Coinbase la has mandado una cartera fría, tienes que importarlo todo para que cuadre. Y si no, te este va a tocar hacerlo manual, que ya entremos en otro vídeo. Pero esto sería la manera de importarlo. Te saldría... El valor total de las monedas, en este caso sale negativo porque no tiene los datos anteriores, después del error que, que he comentado. El valor total de la cuenta, el valor total de divisas, qué divisas hay, las operaciones que se han realizado, las operaciones por mes, te va dando todos los datos posibles. Esto ya entraría más en momento. Pero lo importante es llegar hasta este punto, porque una vez has llegado a este punto, te vas al informe fiscal, donde elegiríamos el país, en este caso España, España. Elegiríamos el periodo que queremos. Esto ya lo hemos comentado en otro vídeo, pero hay que usar el método FIFO, que es first in y out primera entrada, primera salida. Todo lo demás, en principio, para cualquier persona que comience, hay que dejarlo en el Por básico, defecto, no por, por sí, defecto por como viene. No hay que tocar absolutamente nada, no es necesario. Y se crearía, en este caso, al no tener el PRO, solamente te deja 100, 100 movimientos. Si quieres hacer más, que lo, en nuestro caso tenemos mucho más, y solamente hemos importado tres meses, te tendría que comprar el PRO. Se importaría se crea, y se crearía lo que sería el informe fiscal, que ya se lo pasaría al asesor o empezarías a trabajar en él. Entonces sería lo básico para empezar. Uh -huh. Y ya ves que llevamos, lo he explicado, ha sido largo, llevamos seis, siete minutos de vídeo y ya está todo hecho. Ya lo teníamos hecho. Es así de sencillo. Vale, a ver, si puedes mostrar el informe fiscal para mostrar un poquito cómo, cómo quedaría claro. ese resultado, ¿no? Sí, el informe fiscal sale a cero, pero porque tiene muchísimos errores claro. a, la, a la hora de, de los detalles. No, y además creo que solamente nos da 100 movimientos, si no recuerdo mal, a ver si no he visto sí, mal. No coge el resto claro. y empiezan a salir errores como esto. Claro, porque había como 11.000 sí. 11, movimientos en, en realidad en pues el panel principal. Mil, creo que son mil y pico, pero bueno, da igual, son bastante más de 100 vale. y no hemos importado ni hemos importado tres meses, no hemos importado ni siquiera dos, tres, cuatro, cinco claro. años y cualquier persona tiene muchos movimientos. Si sí, simplemente sí. has comprado y vendido cuatro veces, te vale. Pero el pro, aparte de que te va a dar muchísimos menos errores, por el tema de que lo puedes hacer por API, que es la, mejor, es la manera que mejor funciona. En, tienes un montón de limitaciones. Claro, porque la API al final sí, los, lo que estás haciendo es darle unas claves directamente desde Binance mm. a CoinTracking, con, sí. con lo que directamente va a, a coger toda la información a tiempo real. Y De hecho, si estuvieras haciendo más movimientos, los estaría contabilizando sí, también. Sí. Sí, exactamente. Esto todo el rato está metiendo todo lo que tengas, de uh -huh. todas las wallets, de todos los exchanges exchange que estés usando. Pues si estés, eh, por o sea, ejemplo, para... haciendo staking, tienes una moneda haciendo staking en Binance y te la, te la va a ir contabilizando día a día directamente sí, dentro de... Automáticamente propio... no tienes que estar cargando nada, uh -huh. ya tienes no tienes que ir haciéndolo como en este caso, tendrías que ir haciendo manual, uno a uno, cada trimestre, cada año, para ir actualizándolo. Ya lo tendrías Y tú mismo podrías entrar y ir viendo, que eso también lo veremos en otro vídeo, cómo ir preparándote para la siguiente año. Claro, eso es muy importante para no tener sí. pues un cúmulo de transacciones sin, sin identificar y sin, sin tener organizadas al final, ¿no? Sí, ¿no? Y al final para que no te salgan estos errores. El claro, que, El primero de todos es nada más abrirlo, ya se ve, no hay una compra adecuada para esta venta, entonces claro. la venta la tiene como que el precio de compra hacer. Y a partir de ahí ya sale todo de errores, no los contabiliza y es un desastre. Pero esto sería lo principal que la gente tiene que, que tener en cuenta. ¿Cómo...? Entrar, cómo darse de alta, cómo importar los datos y en el caso de que estén todos los datos importados, cómo sacar un informe fiscal que le puedes pasar a tu asesor. Y vale. eh, es lo que comento, las reuniones que tengo se pierden, no, no se pierden porque es información que les se da, pero es un, es un tiempo que se podría aprovechar e informar mucho mejor a nuestro propio cliente de cómo mejorar su su momento fiscal su asesoría fiscal. Vale, Miguel, pues como hemos visto, esto iba a ser un vídeo básico de cómo empezar a utilizar Coin CoinTracking, ¿no? con la versión gratuita además. Eh, claro, esto es genial para la persona que haya, que haya hecho pocos movimientos porque se los va a cuadrar todos, no va a haber mucho problema. No. Pero la mayoría de personas que estamos en el mundo cripto tenemos miles de movimientos, como poco, y, y pues bueno, recomendamos la versión PRO. Esto ya es algo personal, pero para hacer un informe que esté correcto, eh, lo más probable es que necesites un, la versión PRO. Es que, a ver, es que 100 movimientos parecen muchos, pero en el momento que coges 3-4 años para atrás, estamos hablando de 25 movimientos al año. Que en cuanto a alguien se pone a investigar cualquier página web, Binance o entras en, empiezas a hacer tus pe pequeños pinitos, todo el mundo ha hecho sus 20, 30, 40, 50 movimientos y no dado cuenta de voy a cambiar de USD, porque esos también cuentan, de euro a USD, voy a comprar, voy a probar BNB, voy a cambiar BNB por tal. En cualquier momento te plantas con sin movimiento. Y en sí, que, sí. no que usas voto, y demás. Entonces, para un básico está bien, pero, el, pero es necesario. Sí, para hacer sobre todo eso, el informe fiscal bien hecho, sin errores y sin ningún tipo de, de duda, ¿no? Tampoco. Vale, Miguel, pues ha sido un placer, como siempre, tenerte aquí. Eh, próximamente estaremos haciendo más vídeos de Cointracking un poco más avanzados, ¿no? Iremos poco a poco subiendo un poco de nivel, por así decirlo, para poder mostrar diferentes herramientas que nos ofrece el propio Coin Tracking. Así que nada, como siempre, un placer tenerte aquí con nosotros. Un placer estar aquí. nada, lo que tú has dicho, que la gente si sí tiene consultas sobre todo en CoinTracking, que nos la deje abajo. Nosotros ya tenemos una planificación de los vídeos que vamos a hacer hasta llegar a que la gente tenga un contexto real de cómo uh -huh. funciona en todos los apartados. Pero... Todas las dudas que tengan, que no lo vayan haciendo porque las podemos ir internando conforme la vayamos haciendo. Medidas. Claro, sí, siempre serán bienvenidas el feedback para poder ir resolviendo dudas ¿no? a toda la comunidad. Vale, perfecto, Miguel. Pues muchísimas gracias. Eh, espero que tengas un excelente día y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.